que hay muchos frentes para, para, para empezar a, a, a relatar esta historia. Ahora, Cardi viene a romper el silencio recién ahora. Sí. Digo, la protagonista de este, de este circo... Es Wanda, decimos. Es Wanda, de acá la China. Y, y si tengo que empezar a buscar el origen... De acá a la China no me parece la expresión sí. más acertada. Lo leer, Rodin, Lo hiciste a propósito, ¿no? no compramos ¿Por, ¿Por qué digo esto? Porque creo que el origen... De todo esto. Es la China Suárez. Empieza en el escándalo con la China. Claro. Empieza en esa y no terminó nunca, chicos. Es verdad. Wanda no, no, no. agarró la volada y dijo: Este es el divorcio de mi vida. De acá saco provecho. De acá. Hasta. Hasta, hasta que tenga pareja nueva. Entonces, ah, ¿tiene, de, pa ¿Tiene pareja nueva? Y así parece, ¿no? Y elegante. Porque, Porque no. se, habla, se habla hasta de una luna de miel. En París Con elegante, elegante y Wanda Está hablando de eso él, él en la mesa de Mirta dijo Es todo mentira y No Cardi pasa nada está en Turquía, recordemos Cardi en Turquía Claro Wanda eh, claro. Trabajando en un programa de televisión Sí ¿Sí? Tienes la máscara, se llama el programa Sí, sí, sí Pero además anda dando vueltas Por cuanto programa de radio se te ocurra uh -huh. ¿No? Eh, hasta, eh, ha estado dando notas en estos días Esquiva la pregunta Se divierte, habla un poco de todo Va con condiciones a los programas sí. De televisión El que dijo hasta acá llegué Indudablemente O está buscando eh, la reacción de, de Wanda a ver cómo, cómo, cómo Responde a esto, fue Mauro Que ayer eh, subió un video A sus redes sociales ¿Lo, ¿Lo querés escuchar? Dale ah. Vieron el posteo que hizo Valentino eh ahí está todo explicado, y no solo con, con esta persona, que no es obviamente de nuestro, de nuestro grado, de nuestro estilo, sino con, con lo que pueda llegar a pasar con todo el mundo, ¿no? Eh, bueno, nada, les quería contar un poquito de eso, eh, quería que, que se aclaren varias cosas, obviamente es aclararle que no estoy loco, que no estoy enfermo, por poner un posteo con la madre de, de mis hijas, con la madre de los cinco nenes, con la mujer, que todavía estamos casados y no estamos divorciados, como andan diciendo. Y obviamente la conozco más que nadie. Coqui <ríe> <Koki> comenta. ya <ríe> eh, la conozco más que nadie, sé qué clase de persona es, qué clase de persona fue siempre, y, y siempre la defendí. Pero estamos en un punto en el cual creo que ya no tiene... No tiene defensa. Eh, es Hoy en día es el hazme reír de, del mundo entero, eh, con su comportamiento, con sus actitudes y la verdad que no estoy preparado para seguir bancando esto, eh, seguir defendiendo creo que lo indefendible. Bueno, viendo lo, lo indefendible. Ese Lazme Rey lo dice por Guandanara claramente. Pero aparte, dicen, por un lado va diciendo, no estoy separado. Sí. Ojo que no estoy separado. No estoy divorciado. Bueno, es verdad, legalmente todavía bueno, no, pero bueno, evidentemente. Pero, pero, falta lo legal, rota, digo. Claro. Falta lo legal. Si hay algo que se rompió, se rompió. Pero de todas maneras, lo legal ahí va a estar picante. ¿eh? Y, y también hay que ver, Wanda, chicos, no nos olvidemos, tuvo uno de los mejores divorcios con Maxi López. Porque le, le, lo agarró muy mal parado a Maxi López. Maxi no, López no esperaba ustedes... nunca que Wanda iba, iba a claro. explotar un día... Y, y, y le iba a sacar. De todas maneras, cuestiones ilegales. Pudiera, ¿no? Ahí va a haber mucho abogado de por medio. Si sí es que se confirma la, la separación, ¿no? Yo pienso también en lo de Icardi. ¿Cuántas oportun... Pienso más que nada en lo futbolístico, ¿no? Obviamente que él sabrá lo que hace. Pero ¿cuántas oportunidades perdió también Icardi, ¿no? Porque ha sido un jugador que en su momento pintaba para ser un verdadero crack uh -huh. y se fue apagando lentamente, mucho más relacionado a estas cosas que a lo futbolístico. ¿eh? De hecho, fíjate que hoy está jugando en Turquía, que es un fútbol absolutamente inferior en cuanto a liga. Claro. Y perdió muchas chances en la selección argentina, lamentablemente para él. Bueno, ha Pero tomado esto, esa decisión. ¿Vos, vos que está relacionada una cosa con la otra? Y sí, claramente, claramente. Claramente su vida privada termina influyendo en esto. ¿eh? No, o sea, no digo que sea culpa de nadie. O digo. sea, primero, porque en un momento se hablaba de una Wanda Nara como, como manager brillante. Sí, eso brillante. Es posible. Escribe libros, saca productos. Es posible no, que haya sido muy buena. Le, eh, le firma contratos el, maravillosos. Negociándole los contratos. Y de repente termina en Turquía. Sí. Ella denostándolo haciéndole pasar hasta vergüenza. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, hay, hay, algo, hay algo que me parece que es bastante claro y me parece que hay una venganza ¿no? de Wanda. Dijo, o cambias o, o la cosa se de... termina y parece que Wanda eh, se está vengando absolutamente de todo. Ahora te las voy a hacer todas en la cara, en la cámara... Para que las vea. Entonces, por ahí también mucha gente duda de esa relación con elegante. ¿Qué es? Yo de si verdad. Si, dudo en, todo, si todo. en realidad está jugando para enrostrársela de... a Mauro Icardi diciéndole, vos la podés hacer, yo también te la puedo hacer. Bueno, veremos.